Cansado de que las puertas de tu casa rocen en el suelo, no llames al carpintero y hazlo tú en menos de 5 minutos y con solo dos folios de lija. Si te ha gustado el contenido, sígueme.